Zombie Apocalypse. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David. Y hoy en FIFA os traigo a Pulisic Tots, el jugador estadounidense del Borussia Dortmund, medio centro de Dortmund, mediocentro y derecho, que está muy bien. Como podéis ver, tiene 94 de ritmo, 85 de tiro, 88 de pase, 89 de regate. Luego, no lo consigamos, lo vamos a ver mejor. Y dentro vídeo, este sería el equipo de nuestro rival. Tiene a Son a Sterling Morado, tiene a Silvuson, lo cual dice que en el anterior torneo de Tots lo ganó. Así que seguramente no sea fácil. El rival empezaría fuerte con este gran centro de Sirgurson hacia Son, Son que remata en Stremings y mi defensa que la saca debajo del palo Aquí roba muy bien Mangala Y bueno, hace una serie de paredes Ahí está Neymar Neymar que se la lleva ahora con un poco de suerte va a pasar a Bale Bale que se la vuelve a pasar a Neymar y Neymar con este tiro a la escuadra anota el primer gol que hace que nos pongamos por delante en esta final pero aquí no acaba la cosa al meterle el primer gol al rival equipo se descompone totalmente va a tener una serie de ocasiones que finalizarían con esta gran jugada de, de Marcos, de Marcos que se va en carrera se va de 1, se va de 2 el defensa se la quita pero además con esa pillería anota el segundo gol que nos hace que nos pongamos 2-0 por encima del marcador nos seguíamos encontrando muy cómodos y antes de que terminase la primera parte en el minuto 40 casi Ville anota este golazo por toda la escuadra que nos pondría 3-0 resultado ya abultado muy difícil de remontar Son con esta carrera que se pega, este son que está chetadísimo. mirar cómo corre, se planta delante del portero y, y mete un golazo. 3-1, que aquí no acaba la cosa, chavales. El rival corriendo, que es lo único que sabe hacer, iba a meter este golazo con Sterling, bueno, aguantaríamos y acabaríamos 3-2 al final. Y solo quedaría esperar al premio del torneo, que es esa clasificación para el Foot Champion, mil moneditas. Que bueno, no le vamos a hacer un feo. Y ese stick especial con unas stats más que increíbles. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo y queréis más como este, dejad un like, un comentario. Y espero veros en el próximo.